Hablando de comunicación con el Gobierno, ¿hablan con el señor Soria? ¿Le han hablado de Galmed? ¿Le han dicho que Galmed tiene que seguir porque, si no, hunden a una comarca que sufre ya su segundo proceso de reindustrialización? ¿Les ha dicho que realmente cerrar Galmed no es un problema privado de una empresa, sino que es un problema político de primera magnitud? porque va a disparar el paro y porque además esa empresa no tiene ningún tipo de pérdidas, al contrario, tiene beneficios, tiene ganancias, se lo ha dicho y la verdad es que no hay ninguna actuación decidida ni por el Consejo ni por este Gobierno para mantener la empresa, porque no tienen política industrial, porque la han abandonado en función de su apuesta de especulación y de esos pelotazos que al calor de sus políticas han dado muchísimas personas, muchísimos grupos económicos de amigos suyos. Mire, le preguntó al señor Rajoy si iban a hacer algo por Galmed, porque han nacionalizado muchos bancos. Se han planteado que, a lo mejor, con la Constitución en la mano, se puede plantear, plantear la nacionalización de Galmed y que tra y se trabaje para, para la producción y que se trabaje para la economía productiva, sí, claro. Salvar bancos, sí. Salvar, salvar a los trabajadores, Vaya no. Mire usted, ahorrenos... Siete días más de ridículo, señor Fabra. Porque lo que usted ha hecho, al muchas final, gracias. lo que usted ha hecho gracias, es acabar Sánchez. con esa imagen de que yo voy a salvar a los valencianos. Usted lo que ha hecho, ni más ni menos, es demostrar que ni es capaz de acabar la muchas corrupción gracias, ni de defender Sánchez. los intereses de valencianos favor, frente a Madrid. gracias.